Hablamos de una exposición didáctica, divulgativa, itinerante, que nos va a acercar al centro de la UNED, a UNIDIS, al Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad. El lema... La UNED al encuentro de todos y de todas. Y nos acompañan pues eh, distintas personas de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia implicadas no solamente en este centro de atención a universitarios con discapacidad sino también de la Biblioteca de la UNED. Hablamos con Tiberio Feliz Murias, es el director de UNIDIS, es profesor de la Facultad de Educación de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Esther Sevillano, técnico documentalista de UNIDIS y, como decía, también tenemos compañeros de la Biblioteca de la UNED. María Teresa Lavado es subdirectora de Servicios, Colecciones e Infraestructuras de la Biblioteca de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y Virginia Boronat es jefa de Servicio de la Biblioteca en el Campus norte de la UNED. Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos. Y si les parece, Tiberio Félix Murias, como director de UNIDIS, me gustaría que nos hablase del motivo de esta exposición. Pues eh, antes de nada, eh, quería agradeceros que nos recibáis para poder eh, charlar sobre estos temas tan importantes, pero empezaría por ampliar el espectro de responsabilidad, que no es solo de UNIDIS, sino que realmente es de toda la UNED, y por eso estamos muy agradecidos a que la biblioteca eh, haya participado y participe de esta iniciativa, porque el, el tema de la inclusión en, eh, con las personas con discapacidad no es un tema de UNIDIS, ni los alumnos son de UNIDIS, con lo que realmente los profesores, ya sé que hablamos de... De UNIDIS, de lo de UNIDIS, de... pero la discapacidad es, es mucho más, es una cosa que nos atañe a todos, de forma personal y de forma profesional. Y por tanto, todos los servicios eh, están implicados y la exposición es una exposición de todos los servicios, con dos objetivos fundamentales. Un primer objetivo que responde al, al hecho de que necesitamos comunicar, divulgar, compartir con la sociedad con la comunidad universitaria en general, con toda la sociedad, qué hacemos con las personas con discapacidad. Y eso porque sabemos que llevamos mucho tiempo trabajando, atendemos a mucha gente y tenemos toda una forma de trabajo con ellos. Por lo tanto, sabemos que somos referentes y en ese sentido nos sentimos comprometidos también a, a esa gran comunidad ¿no? a favor de la inclusión y del desarrollo de las personas con discapacidad. Pero también es cierto que Dentro de, de todo ese volumen de trabajo y de buen hacer que hacemos, necesitamos también de vez en cuando reflexionar y plantear hacia adentro, hacia la propia comunidad de la UNED también, una toma de conciencia de lo que hacemos, del significado de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de por qué lo hacemos y cómo podemos mejorarlo. Luego podríamos decir que tiene como una doble vertiente, una... Eh, digamos de extroversión hacia afuera, de divulgación y otra de más introspectiva, digamos, de reflexión hacia dentro de la comunidad universitaria de la propia UNED. Pondremos un enlace en canal UNED a la web de Unidis porque ahí tenemos pues reflejado todo el contenido de la exposición. De momento, pues la exposición está en el Centro Asociado de la UNED en Madrid, el Centro Asociado de la UNED de Madrid y en la sede de Escuelas Pías, pero luego recorrerá otros centros de la UNED. Eh, decía que colaboran en la organización de esta exposición pues eh, también la biblioteca y la Facultad de Educación y precisamente Virginia Boronat me gustaría que nos comentase un poco la estructura de la, de la exposición porque bueno hay varios paneles, vitrinas eh, en donde la UNED eh, bueno, pues vuelca no solamente eh, todo lo que es la atención a las personas con discapacidad sino también otra serie de recursos que como nos decía el profesor Tiberio Feliz Murias eh, son útiles para toda la comunidad universitaria? Bueno, la, la estructura de la exposición se puede decir que contiene tres pilares fundamentales. Uno de ellos serían los paneles, otro está compuesto por vitrinas y también un vídeo. En los paneles, lo que se ha intentado mostrar es en una parte introductoria sobre cómo es tratada la discapacidad en la UNED. Eh, pues hasta cómo son también tratadas diferentes discapacidades, como pueden ser la visual, la auditiva, eh, la discapacidad física, eh, pasando por el tema de la investigación, que también se hace mucho en la UNED, cómo se está investigando sobre estos temas, y la labor también del voluntariado, bueno, y en las vitrinas vemos también reflejados pues, muchísimos libros y organizadas de una forma que nos van contando también la historia de la atención a la discapacidad y las investigaciones que se han realizado sobre estas cuestiones, Virginia. Bueno, sí, en las vitrinas lo que hemos intentado reflejar es, por una parte, la implicación de, del profesorado de la UNED en los temas de discapacidad, diversidad, porque realmente se ha escrito mucho por profesores de la UNED sobre estos temas. Entonces, en una de las vitrinas precisamente se han puesto eh, muchas monografías que han realizado docentes de la UNED. Otras vitrinas eh, se, ha, se han puesto manuales escolares que la UNED tiene, o sea, más que la UNED, la biblioteca de la UNED tiene sobre el proyecto Manes que abarcan desde el siglo XVIII hasta nuestros días, y ahí claramente se ha visto cómo ha evolucionado la terminología para denominar a eh, las personas que tienen discapacidad, que realmente es muy curioso pues porque se les ha llegado a, a, a denominar, eh, por ejemplo, subnormales hasta personas con discapacidad, lo cual es muy llamativo y ahí se ve una gran evolución que ha tenido el lenguaje. Por otra parte, también se han expuesto manuales que ha publicado UNIDIS que ya hemos dicho que trata los temas de atención a la discapacidad en la UNED, y, y luego también algunas revistas que tratan sobre temas de discapacidad que también las tenemos en, en la universidad, y en fin, todo aquello que está relacionado con temas de discapacidad en el aspecto bibliográfico. ¿Y en cuanto al vídeo que antes nos comentaba y luego eh, Sí, sí, en el vídeo, el vídeo es muy interesante porque en el vídeo se han grabado varios alumnos con discapacidades que están estudiando en la UNED y entonces es muy interesante porque eh, se ve como las herramientas que la UNED pone a disposición de estos estudiantes para que no tengan ningún problema a la hora de realizar sus estudios. No solamente las herramientas, sino además cómo funcionan. Y cómo funcionan, exactamente. Son, sí. son ejemplos de cómo utilizar esas sí, herramientas. Sí. Bueno, decíamos y lo acabamos de ver que la biblioteca está muy implicada en, en la organización de este evento de esta exposición. María Teresa Alabado Maite, Subdirectora de Servicios, Colecciones e Infraestructuras de la Biblioteca de la UNED. Eh, ¿Cómo ha colaborado la, la biblioteca eh, a la hora de, de gestar esta exposición? Pero no solamente de gestar la exposición, sino también todo ese apoyo que presta cotidianamente a las personas eh, con algún tipo de discapacidad, y no solamente estudiantes de la UNED, sino también pues, a profesores, a, a personal docente e investigador y, y al personal de administración y servicios. Pues sí, así es. Eh, la biblioteca llevaba ya bastante tiempo, yo creo que como desde el verano, intentando eh, organizar una, una exposición eh, con relación a los estudiantes con discapacidad. Nos pusimos en contacto con UNIDIS, eh, con, el, eh, con el, la Facultad de Educación y de aquí surgió un proyecto que realmente yo creo que hemos elaborado y hemos trabajado en grupo, creo que de una manera eh, magistral, porque nos hemos entendido, hemos, eh, hemos puesto cada uno nuestra, nuestra, nuestra parte y, y hemos llegado a esta conclusión, de, eh, a la realización de esta, de esta exposición. Eh, la biblioteca, desde luego, desde el año 2010, prácticamente desde que surge UNIDIS, se da cuenta de la importancia que tienen los estudiantes con discapacidad en nuestra universidad y la manera que podíamos ayudarlo. Entonces, lo primero que, que nos surgió cuando vimos esta, esta necesidad fue el crear un plan de accesibilidad. Y ese plan de accesibilidad eh, contemplaba pues desde el punto de vista de la organización de los espacios, desde los servicios, cómo mejorar servicios y adaptarlos a, a, a estos estudiantes y campañas de concienciación. Eh, se me ocurre ahora que hicimos una campaña que tuvo bastante éxito, que fue el, el hablar de cómo cuando tú subrayas un libro, que te parece que, aparte de que no se debería de hacer porque es un bien público, pero encontramos con que, bueno, estás estudiando y rayas. Entonces eh, esto nosotros no lo no lo podemos entender, pero para una persona que luego lo va a, a ver en un ordenador, una persona con dificultades visuales, ve rayones. Entonces, la concienciación y el programa que hicimos fue de decir, si tú subrayas, ellos no ven. Entonces, esa es una, otra, otra campaña que hicimos. Y luego, por otra parte, nuestro propio personal. Nuestro propio personal ayuda a, en las búsquedas bibliográficas, acompaña a las personas con discapacidad, e eh, incluso tenemos personal que están eh, preparadas para lenguaje de signos, pequeñas orientaciones con lenguajes de, de signos. Entonces todo esto nos parecía que podíamos reunirlo y podíamos también aportarlo a la exposición una forma de acercarnos a esa realidad que nos implica a todos. Y eh, Esther Sevillano, técnico documentalista de UNIDIS, se ha ocupado en la web concretamente de todo el tema de la exposición. Me gustaría que nos hablase de cómo han estructurado pues, toda la documentación que se ha introducido en la web de UNIDIS para que cualquier persona, en cualquier lugar, mmm, sin que físicamente tenga que acercarse a la exposición pueda enterarse del contenido de la misma. Pues a raíz de la exposición hemos creado una página web, que no he sido yo la única, yo he ayudado a bueno, todo el equipo, de el equipo en la que se ha sido estructurada en secciones y en cada sección se ha añadido la información, hemos ido añadiendo la información de cada panel. A su vez también en cada sección de la página web hemos añadido un archivo en audio para que las personas que necesiten o que quieran escucharlo también se podía eh, acceder en audio. Y toda esta página web eh, está ubicada en la página web de la biblioteca y en la sección de actividades culturales. Bueno, también, por supuesto, como decíamos, en la página de UNIDIS. ¿Y hay algún otro material? Porque creo que van a publicar un catálogo en braille de esta exposición. ¿Es así, Esther? Eh, sí, es así. Se puede solicitar en el Centro Asociado de Escuelas Pías. Las personas que lo, que lo necesiten lo vamos a depositar allí, un catálogo en braille de la descripción de los paneles y del díptico de la exposición you. Antes el profesor Tiberio Feliz Murias, director de Unidis, nos eh, hablaba. Pues, de, de alguna manera, de todas las actividades que se reflejan a través de, de los paneles, de toda esa implicación de la comunidad universitaria y de esa vocación que tiene esta Universidad Nacional de Educación a Distancia al servicio de todos y de todas. En los paneles vemos una serie de lemas. Tiberio Feliz Murias, me gustaría que nos hablase un poco de esos lemas. Porque que el primero de ellos todo empieza cuando tú quieras otras formas de ver, otras formas de entendernos entre nosotros. Y me gustaría un poquito más de esa filosofía que se desprende de la exposición Tiberio y Murias eh, Así es. Eh, digamos que el, el diseño museográfico que le pasa desapercibido en, de forma por lo menos explícita al, al visitante y que tiene su trabajo de fondo, pues se refleja, por ejemplo, en, en los títulos de los paneles, ¿no? que no son tanto conceptualmente descriptivos o técnicamente eh, descriptivos, que, sino que intentan expresarse de forma más alegórica o de forma más metafórica. Ese es uno de los elementos museográficos que utilizamos, pero hay muchos más y, y se observan sobre todo en los paneles, que además observará el visitante, que están montados sobre naras, es decir, sobre... La gente los conoce seguramente por el anglicismo, los roll-ups, que son estandartes que se despliegan. ¿no? Ese soporte lo hemos utilizado porque una de las características de la exposición es que queremos que sea itinerante y, por lo tanto, que se vaya desplazando por muchos lugares, cuantos más lugares mejor. ¿no? Y, por lo tanto, eh, eso conlleva también una disposición del espacio. Eh, cuando tenemos paneles que podemos colgar, evidentemente lo que lo podemos situar mucho mejor a la altura del, del, de la mirada o de la, de la vista del visitante. Entonces, algunas de las cosas que llaman la atención de los paneles es que tienen una estructura común con un diseño gráfico también común que le da unidad y hemos añadido algunos elementos más como, por ejemplo, los agradecimientos que se expresan con pequeños corazones verdes o, por ejemplo, algunos datos que vamos proporcionando a través de una mascota que es un perro guía que se va repitiendo en todos los paneles y con un diseño gráfico muy sintético, muy basado en la palabra, en el sintagma, menos redactado y con una alta carga gráfica e icónica dentro del, del diseño que seguramente dificulta algo la lectura desde el punto de vista, digamos, del, del profano. Pero también, como decía Esther, tenemos en la web los, los textos completos. La, la propia web es mucho más redactada que, el, que los paneles. Los paneles, como son una visita, digamos, in situ, pues hemos pensado que tenía que ser mucho más visual. Y, entonces, en, dentro de esa visualidad, el, el elemento gráfico es importante. Utilizamos mucho la alegoría también. Eh, en fin, yo creo que hay muchos elementos que incluso para los estudiosos del, de todo lo que son las exposiciones y los museos, pues les dará materia para reflexionar. UNIDIS, Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad. uned.es unidis. La UNED al encuentro de todos y de todas. La universidad pública más cercana, uned.es. otros programas hemos hablado pues, de que en este curso mmm, se celebran los 10 años de UNIDIS como centro de atención a universitarios con discapacidad. Me gustaría, Tiberio Feliz Murias, que nos comentase un poco eh, pues esa trayectoria de la UNED, de ayuda a las personas con discapacidad en especial, eh, comenzando por, por aquellos años 90 en que fue pionera en la atención a estudiantes con algún tipo de discapacidad Sí en general eh, se observa que la educación a distancia es la modalidad preferida en todos los niveles y las en todos las, los ámbitos para las personas con discapacidad y eso no se debe a que nosotros hagamos campañas especiales de, de captación sino simplemente que la, el propio diseño de la educación a distancia facilita o puede facilitar vamos a decir para ser más humildes, la inclusión de las personas, y, y ello por varios motivos. Eh, primero, porque es, una, es un tipo de formación muy previsible y muy planificada. Eh, como sabes, pues, eh, con mucha antelación, los equipos docentes eh, preparan los materiales, preparan las guías, preparan la información. Eso, cuando uno tiene que adaptar los materiales, es muy cómodo. Es, desde luego, muchísimo más cómodo, a lo que le pasaba a mi compañero de magisterio cuando yo estudié ya hace más de 30 años que tenía un compañero que se llamaba Amadeo Ciego, compañero de pupitre ¿no? en magisterio, cuando no hablábamos ni de inclusión, ni de integración, ni de nada por, por el estilo, y a aquel compañero pues lo, lo único que le valía era la ayuda de sus coetáneos, ¿no? es decir, lo que nosotros le proporcionábamos, y todo era base de tomar apuntes. Tomar apuntes, que es una cosa cómoda para el profesor, porque, claro, puede haberlo preparado hasta cinco minutos antes de la clase, eso en educación a distancia no se va a producir nunca. ¿no? Como es todo tan previsible, planificado, organizado, mediado, eso facilita mucho todas las posibilidades de adaptación, de previsión y, por lo tanto, de flexibilización, de transformación, etc. ¿no? Y ahí tenemos una, una larga trayectoria. ¿no? Eh, en general, todas las universidades están asumiendo eh, formas de trabajo y procederes eh, similares. ¿no? En, en diciembre último, SAPDU, que es el, el grupo de trabajo de la CRUE, Llevo tantas siglas que tengo que andar explicando. ¿no? La CRU es la conferencia de rectores. <risa> Al final acabaré diciendo lo que quería decir. Eh, pues el SABDU eh, publicó, con apoyo de la Fundación 11, que es un organismo muy propicio y que, que apoya mucho todo el tema también de la inclusión, eh, Pues un catálogo de adaptaciones. ¿no? Cualquier persona que vea ese catálogo, pues mm, se hará una idea razonable de cómo trabajamos nosotros. Sin embargo, eh, nosotros por toda la complejidad, el número de estudiantes eh, que abarcamos ¿no? y la necesidad de organizar los procesos de forma muy anticipada, nosotros estamos trabajando ya en tres niveles. No hablamos solo de adaptaciones, sino que tenemos un segundo nivel, eh, de subadaptaciones y un tercer nivel también de comunicación directa con los implicados. Las adaptaciones nos ubican más o menos en cuál es el servicio responsable de actuar, si es el equipo docente, si es el tribunal, por ejemplo, si es el centro asociado, si es la biblioteca o quien sea. Las subadaptaciones es lo que nosotros nos permite operativizar y que cada uno sepa qué tiene que hacer para poder llevar a cabo ese proceso adaptado de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación en todas sus facetas para cada uno de los estudiantes. Pero a veces es necesario un tercer nivel en el cual le hay que dar eh, unas indicaciones mucho más precisas al que tiene que llevarlas a cabo para que las pueda entender. Por ejemplo, le podemos decir a un tribunal que un estudiante necesita una mesa, una mesa diferente o una mesa en una posición diferente. Lo que no podemos explicitar en esa subadaptación es también qué tipo de mesa o en qué lugar de la, de la sala la vamos a colocar, porque entonces el catálogo de subadaptaciones sería infinito. Para eso tenemos el tercer nivel, que son este tipo de, de notas de comunicaciones donde operativizamos el por qué necesita qué tipo de, de mesa, no es lo mismo una mesa, pues porque tengo un problema de espalda, porque necesito colocar una silla, por ejemplo, motorizada, etcétera, etcétera. Ese tipo de indicaciones aún eh, tiene otro nivel más. Ese nivel de complejidad yo creo que no se da en general y todo eso es lo que queremos de alguna forma compartir eh, con otros colegas y con la sociedad en general. Bueno, recordamos que, que UNIDIS cumple en este curso, como decía, sus 10 primeros años de andadura, pero desde el año 2000 en la UNED se crea la Unidad de Integración para Alumnos con Discapacidad y se ha empezado a atender de una manera, digamos, regular y cotidiana a todas las personas que requerían algún tipo de ayuda o de adaptación. Y en los últimos años, Esther eh, Sevillano, se ha dado mucho impulso al tema del voluntariado, me gustaría que nos hiciese un apunte sobre cómo se gestiona el voluntariado de la UNED para el apoyo a las personas con discapacidad, en especial en esos momentos eh, puntuales de los, de los exámenes, de las pruebas presenciales. Pues los estudiantes con discapacidad que necesiten algún tipo de ayuda, tanto para acercarse, por ejemplo, al centro asociado o para ir al examen y que les ayuden con algún tipo de tarea, eh, nos solicitan ayuda y nosotros, desde UNIDIS, enviamos una convocatoria a todos los estudiantes de la UNED eh, solicitándoles esa ayuda, eh, pidiéndoles si tienen disponibilidad para ayudar a estos estudiantes con discapacidad. Hacemos un barrido, eh, encontramos a alguien, y que se pone en contacto con nosotros y nosotros los ponemos en contacto para que ellos, entre ellos dos, hablen y se puedan ayudar uno al otro y pueda eh, ser viable esa, esa ayuda que el estudiante con discapacidad solicitaba. Porque además hay una bolsa, eh, hay una bolsa de voluntariado en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, eh, no solamente con estudiantes que se ofrecen voluntarios, sino también con profesores y personal de administración y servicios. Bueno, ya por último, porque pondremos un enlace a la web de UNIDIS, eh, me gustaría que, que desde la biblioteca nos comentasen un poco cómo se atiende en el día a día a las personas eh, que presentan algún tipo de discapacidad, porque tenemos desde personas que tienen problemas para ver eh, personas sordas eh, personas que tienen una movilidad reducida y otros tipos de discapacidad y yo sé que desde la biblioteca pues se esfuerzan mucho por atender a cada uno, no solamente digamos desde el plano virtual que también hay esa, esa atención desde la propia web, sino presencialmente María Teresa alabado. Pues eh, bueno, un poco mmm, había dicho ya, cuando redactamos el plan de accesibilidad tuvimos en cuenta esta atención que íbamos a prestar a los estudiantes. Eh, realmente eh, nuestras actuaciones han ido desde mejorar los espacios, haciéndolos más accesibles, creando incluso en unas zonas que por su accesibilidad parecían las adecuadas, estaciones de trabajo en las que bueno, incorporamos en sus ordenadores eh, incorporamos eh, determinados programas que facilitaban la lectura eh, a las personas con problemas de visión eh, también para las personas que tenían algún tipo de movilidad eh, pues por ejemplo el teclado ten, eh, tenía un, es un, son teclados adaptados con el ratón también con unas determinadas características ...hemos procurado también en, en colaboración con, la, con el OTON, ...con la Oficina Técnica de Mantenimiento y de Obras... Que pusieran eh, bueno, pues empeño en cómo hacer accesibles los espacios, pues, por ejemplo, nos, aunque parece mentira, pero en los ascensores eh, tuvimos que decirles que tenían que, que, bueno, que poner la señalización también en braille o hacer eh, algunas líneas eh, de otro color, porque la entrada, por ejemplo, a la Biblioteca Central es un poquito eh, complicada, tiene muchas columnas, y entonces para que tuvieran un recorrido que pudieran eh, también guiar. Y luego, pues, como decía antes, no es realmente tenerles acosados, sino acompañarles. Entonces, acompañarles en cuanto a las búsquedas bibliográficas, en el que, en el que sepan ellos que nosotros estamos para, para ayudarles, incluso facilitándoles en que la devolución de los libros no tienen por qué ir a la, a la propia biblioteca, sino que tienen lo pueden hacer en los propios centros asociados, donde ellos vayan, incluso en nuestra sede de Bravo Murillo, que queda un poquito más centrado en, en Madrid, en concreto. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acercado algunos detalles eh, sobre esta exposición, eh, la universidad eh, más cerca de todos y de todas, como podemos comprobar en la exposición, y también un, un lugar de encuentro mmm, también para la reflexión, como nos decía el profesor Tiberio Feliz Murias, porque bueno, se ha caminado mucho, pero nos queda todavía. Pues mucho por andar para lograr esa accesibilidad y ese diseño universal para todos y para todas. Muchísimas gracias. Tiberio Feliz Murias, director de UNIDIS, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED. Esther Sevillano, técnico documentalista en UNIDIS. María Teresa Lavado, subdirectora de Servicios, Colecciones e Infraestructuras de la Biblioteca de la UNED. Virginia Boronat, jefa de Servicios de la Biblioteca del Campus Norte de la UNED porque eh, la verdad es que esa inmensa biblioteca de la sede central de la UNED tiene muchas ramificaciones y aunque hablamos de la biblioteca de la UNED, pues sabemos que físicamente pues está en distintas ubicaciones y una de ellas eh, es el campus norte de la UNED. Hasta muy pronto, muchísimas gracias. A vosotros. en el campus norte de la UNED, la Facultad de Educación acogerá a partir del 29 de mayo la segunda parada de esta exposición divulgativa sobre la atención a las personas con discapacidad en la UNED. La UNED al encuentro de todos. Una exposición itinerante que inició su andadura en el Centro Asociado de la UNED en Madrid, en la sede de Escuelas Pías, el pasado 4 de mayo. Allí estará hasta el día 29. Y de forma virtual también podemos acercarnos al contenido de esta exposición, desde la web de la Biblioteca en Actividades Culturales y, por supuesto, desde la web de UNIDIS. La UNED al encuentro de todos y de todas. www.uned.es UNIDIS. Sin distancias, canal